Hola chicos, ¿Alguna vez les he contado mi historia? Guys. ¿He contado alguna vez mi historia? Mm. Uh. Uh. Hola chicos, ¿Alguna vez les he contado mi historia? <risa> Hola chicos, ¿Alguna vez les he contado mi cabeza que es gigante? Esto, es, esto no es exagerar, no es raro y no es <risa> God. Esto es tan predecible. Oh, los oh, oh, oh. Es verdad, no tengo nada. ¡La única única cuando única en la escuela? ...y única única única única única única no única única no no, no, no. Na, na, na, na, na, na, na. Hola, chicos. Oh, hoy día les voy a contar mis caras. Ya. Yeah. Na, na, na. Jajaja, <risa> esto es tan queche. Hoy os voy a contar mi historia. Este es mi espacio en blanco y espera, espera, no, no, no, espera, no, no, no, no, no, es mi espacio No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, soy... <tose> un rato. De... ¡Hola chicos! ¡Soy un cubo. ¡Hola chicos! ¡Soy un ¿Y quién está de acuerdo con tu mamá? ¡Yo estoy de acuerdo! ¡Ah! ¡No me perdamos! <tose> ¡Hay que succionarla! ¡Succinamos su sangre! ¡Ja, ja, ja!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 Hola chicos, hola chicos, hola, ¿alguna vez les encontré que estuve en una mansión embrujada? <tose> estuve ahí tan solito. Y de repente, prendo la luz, y me encontré con un fantasma. <tose> es un mentira. Eh, no. Tu coche tu madre! Oh no, mis hijabas. Vamos oh, hey. hey. chicos, vieron esta wea rara que en internet? ¡Oh, por Dios! ¡Eso es tan cliché! What happened? ¡Miren! Hola. ¡Toma esa! ¡Fuerza! las pelotas. Ah, hola chicos, es hora de eh. ¡Ah! CORRAN ¡Ah! Oh, mierda, ya, en serio, no exageres. Eres un hijo pepe. Voy un de pe. Oye, ya. Eres un hijo de perra. ¿Qué no eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? ¿Qué eso? Me estoy hablando. ¡De ¡De ¡De ¡De Oh, mierda, a escapar. We're gonna need Necesitamos refuerzos. Tenemos que matarlos. ¿Qué tal si disparamos? ¡No, no, no, no! Mira los chicos, no necesitamos refuerzos. ¡Lo tienen! ¡Oh, no! What? What's okay, a I'm <coughs> Oh, ¿esto es orina? Baby. That tenemos, baby. <laughs> down and put your hands up. tiempo porque hice esta guapa. Oh my God. No. no hay tenemos la historia! Oh, me he un mundo! ¡Capture! ¡Capture! ¡Capture! cuando ¡Capture! el mundo. Chicos, ya los muy bien, Capitán. tú no tienes algo? Muy bien, baby. Ya te tenemos rodeado. Ay, Capitán. No te tiempo para perder contra esto. ¡Habla de perro! ¡Yo me encargo! ¡No te das tiempo No lo hice. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Pero qué? Pero yo le había disparado. Yo le había... No. Ah, no, te... Pero yo le disparé. A... Pero yo le disparé. A... <ríe> ah. Pero... <No> <ríe> ¡Chicos, la salida! ¡Eh! ¡Oh, no, no, ¡Que se escape! Captain. ¡Señor! ¡Tengo uno! ¡No! ¿Qué pasó ahora? <tose> ¡Oh! ¡Ya se escapan señor! No. ¿Qué? ¿Esto es todo? ¿Eso no puede ser posible? ¿Eso no me gusta güey? Ay, es una pérdida de tiempo Oh, oh. I... Yo ya tengo una idea